¡Así Ay, Mara Muchas gracias A todo este público bonito De Chile Con cojones cabrón ay, ay, puta. Ay, ay. Pero No digas que su vida. No, en verdad Don no, Francisco no puedo permitir Que usted diga Que yo lo dejo en visto cabrón cabezón cabrón. Si yo no te escribo Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives, quizás diciéndome nada enamorrecía. Pero por dentro tú no tienes alegría. Si quieres te la Yeah, corazón, pero feliz de estar acá, cabrón cojonudo con el cabezón y con. Con el mamabicho come cazuela. No, es verdad. Oiga, oiga perdón, más no, respeto. Pero, pero, ¿no? Es Chanchito Saavedra. <risa> Así me dice. Ver, no, Mara, te voy a decir algo con mucho respeto. ¿Eh? Yo soy su admirador ¿Eh? Gracias. de toda la vida. Gracias. Cabrón, te lo digo con los mis cojones. Usted ha sido un inspirador en mi carrera y quiero decir que, que esta persona bonita con cojones, que está aquí este cabezón bonito. Ah, bueno, puede ser, ¿no? Él ha sido un gran inspirador para mí para dedicarme a la música. ¿Cómo? En verdad, porque más allá de sus concursos, creo que la faceta que tiene don Francisco como compositor, a mí me gusta mucho su canción que me inspiró a dedicarme en esto, como es el bailongo. No, ¿Pero cómo va a conocer el bailongo? ¿Se conoce el bailongo? Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. El bailongo. Esa no, esa ¿Sí? no es la letra mía. Sí, pues. Claro, Francisco, pero tenemos que acomodarnos en los nuevos tiempos. No, pero el público, este público, cabrón, con cojones o puta No, pero me Bastante. ayuda. El baile el baile el balón. loco. El oh, yeah. oh, yeah. Me eh. suelta mucho, cabrón, de verdad, en verdad. Son lindos recuerdos que vamos a vivir. Y creo que esta noche nos acordemos de este lindo momento. Y otra canción bonita que tiene don Francisco el Pachi Pachi. Pero que también se la sabe, ¿verdad? el Pachi Pachi. Este es el nuevo ritmo, se llama Pachipachi, Pachi, pachi". corazón, con cojones, se lo digo a todo el mundo, este señor y con este mamabicho come cazuela. Pero no me diga así, por favor. No le diga así, es Chanchito Saavedra. Sí, pues, no, no, Mara, Mara, Mara, usted ha sido una gran inspiración para mí, se lo digo con cojones y con mucho respeto. Usted ha abierto la puerta a mucha gente en el mundo entero. Sí, sí. Eh, le abrió la puerta a Ricky Marty. Sí. Este señor le abrió la puerta a Chayán. Le abrió las puertas a la Bibi Cruyff Y eso es bonito, es como Bien. nuevo. ¿Sí, sí? Y también quiero decir con mucho respeto que le abrió las puertas a la Miriam Hernández. No, como es Miriam Hernández? No. Miriam Hernández. Eso. Lo que pasa es que en Puerto Rico es se llama así: Miriam Hernández, por eso. So, yo me hice una canción bonita de Miriam Hernández. Se sabe. Ey. Se me fue sin avisar, no le pude Esa no. es una canción que se la dedicó un hombre precoz. No. <risa> no Por eso no puede, esta que noche... Es este Para. con ¿Mara? cojones, quiero que levante la mano todos los hombres precoces. <risa> Parece que ya se fueron todos, ya, cabrón. Ay, tan, tan Pero este es un país bonito, es en verdad una rinda oportunidad de poder estar aquí, en verdad, con mucho respeto. Este es un país bonito, de norte a sur, de este a oeste, y este otro también. Yeah. No, no, acaso. Es bonito todo lo que ocurre acá. Y quiero decir algo, que yo, en Chile, yo tengo muchas novias. Ey, ey. Ay, ay, ay, ay. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una mañana otra, eh. Que me hago de ti me pregunto si ¿sí tengo oh, mucha mucha rabia, obvia, sí, muchas novias. Muchas novias, hoy tengo uno, mañana otra, oh, me eh. Me la voy a llevar a todas pa' VIP, yo VIP, sí, eh. Hey. Hey. Saluden a ti, vamos a tirar un selfie, se enchis, que se olviden a todas de la trastilla de vi VIP. Vamos a tirar con Mar... Que sabor a los nacidos de nadie Marana... Me gusta mucho la, la Gabriela la, Las Patricia Las Nicole Las la Sofía Las Kalila Las La cara puta que le dice No, oh. si puta no existe hoy Adiós tía Padilla. Adiós tía Hermano, pero... Quiero de todo corazón que este recuerdo nunca lo borren de su mente, que es un momento bonito. Y esta noche, lo más importante es que estamos aportando uh -huh. los chamacos de la Teletón. ¿Y qué les está enseñando a ustedes a este público? Los estoy educando. ¿Ah? ¿Cómo es bonito lo que estamos sintiendo y ustedes. Yo sé que le entregan amor a su pareja, le entregan amor a sus amigos, pero tienen que entregarse amor a sí mismo. Quererse a sí mismo, abrazarse, sobre todo en la ducha. Ya. Cabrón. Y esta noche yo he venido a estrenar una canción para usted, para Francisco en esta noche bonita. Y espero que les guste. ¿Cómo se llama? Se llama ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay A mil. La plumilla con hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. mil, super ocho a siete mil. Y ahora viene Rodrigo No oh, esto, hey, me chinga yo te lo digo. Oh. Oh. Cuidado. Y ahora viene Marcelo. No. Por favor. jugamos al tumor porque no puedo ser feliz porque te hago daño a ti que si me preguntan que <inaudible> me, me vi right? tocar Que te haga daño a ti? Tiene el culito gordito. Oiga, ¿por qué goldito, no, ay, eso ay, no, ay, eh, no puedo ser feliz? ¿Por qué te hice daño a ti? En verdad, don Francisco. Yo le pido disculpas por no haber reaccionado en las redes sociales. En verdad se lo digo. Porque no me busqué en Instagram. Mami búscame en casa. Para ver lo que pasa. Y por eso le digo con cojones. Que esta noche yo he venido de todo corazón. A cantarle un fit. Con ¿Un usted. Feat. No, no, no, yo no sí, Un pues equipo de cantante a cantante, casi. No no, no, no, no, a mí no. Pero Mara, Mara, tenés que hacerlo. Hagamos como haga, Hágalo como Panchito Sabera, tiene... Pero, pero cómo, en verdad este señor se va a retirar. No, pues, ¿cómo se le ocurre? No puede ser, se retira Daddy Yankee, se va a retirar usted. Sí, con aquel, ¿ve? Usted <risa> aún es muy niño para la AFP. Sí. <risa> usted todavía puede procrear. Deme la oportunidad. Puede ser. Cantemos la canción. Oh. Aquí hoy. Eh. Dame el tono. Hey, hey. Hey, hey, hey. En la guagua se siente el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bello, solo que no. Voy. And is ¿Entendió? Sí, entendí. Hay que hacerlo de nuevo. <risa> Hay que hacerlo de nuevo. Sí. Hagámoslo de nuevo. En en el público. callando Hagámoslo. suelto, pero por ti me quito. Consigo sí. me lo pido. A, sí. a ver, el público. A ver, a ver. Entonces, decir algo, Francisco. ¿Cuál es la función que está cumpliendo este mamá bicho come no, cazuela? Yo no estoy diciendo nada. No, le diga eso a Francisco. Él es el desafinado de la canción. Sí, es verdad. Que yo no me Pero Mara, quiero, quiero saber algo con mucho respeto, cabrón, para decirlo abiertamente. Él es uno de sus reemplazantes. Él va, él va a ser uno de los reemplazantes de la no, Teletón. No, no hay reemplazante, don Francisco. ¿Qué le parece? No, si no hay reemplazante, nada que ver, usted no se puede retirar, usted tiene que seguir en la Teletón. Mire toda la gente que viene acá por usted. Bueno, Esta vez, mira qué lindo el apoyo. Qué lindo el apoyo que están sintiendo. Todo Chile. Bonito. Entonces, ¿nos vamos al banco o nos vamos al mambo? ¿Al banco y al mambo? Al banco y al mambo. ¡Vamos al banco! ¡Vamos! aplauso Muchas gracias, Chile. Alfonso de Esteban Carrer. Vamos para el mambo. ¡Es pa' poquito! Ey, ey, ey, ey. ey, ey para Esteban Carrer. Siempre un saludo, un saludo a todos. A todos. Gracias, bendiciones. Tomen bonitas decisiones, con amor. Gracias, Francisco. Y gracias, don Francisco, por la oportunidad. Muchas gracias. Es verdad. ¡Un, un gran aplauso para Estefan! El genio Estefan Kramer esta noche en Teletón, como siempre. ¡Ahí está, Pac Fanny! El, el corazón de la Teletón. ¡Un gran hermano. aplauso para Estefan Kramer!